el tema hoy es muy interesante se llama como, bueno no se llama liberarse, sino como nada más liberarse de las tensiones y bueno para empezar antes de empezar con la experiencia de meditación quería hacer algo diferente ahorita según la definición de la Real Academia bueno y hay varias definiciones acerca de tensión porque existen muchos términos de tensión eléctrica tensión física, etcétera pero tensión se dice que es eh, a lo que está expuesto un cuerpo cuando recibe eh, dos fuerzas opuestas que ejercen presión sobre él. Por ejemplo, una cuerda de una guitarra, ¿verdad? Puede, cuando está suelta suena fea, ¿no? ni suena bien, pero si se le tensa en su buena medida puede generar un sonido bonito y combinado con todas esas otras cuerdas afinadas a una buena tensión suenan hermoso eso no quiere decir que si usted la recontratensa después va a sonar más bonito pero es como, como esa fuerza que está ejerciendo presión sobre el ser ahora, eh, si usted ven sus músculos <ríe> así es, musculote <ríe> eh, cuando ustedes están usándolos o sea, cuando ustedes están haciendo fuerza con el músculo el músculo en realidad se está hay uno que se está estirando y otro que se está encogiendo y cuando están en su estado de original es cuando están relajados cuando no están sufriendo esa tensión que ejerce el movimiento o la fuerza que está tratando de efectuar entonces, pensando acerca de la tensión quiero que ustedes mismos me definan y ustedes mismos eh, ¿qué emociones sienten ustedes? o sea, piensen así ustedes, ya sé que todos son demasiado libres de tensiones pero piensen en los demás <risa> bueno, piensen en ustedes cuando no están tan des des tensionados tan relajados eh, ¿qué emociones asociarían ustedes con estar tensos? enojo frustración ahí en coro <risa> preocupación ajá, ¿qué más? ansiedad, miedo Ajá. tristeza, ¿Tristeza? ¿Qué De desaliento deprimición depresión y ya después empiezan los factores físicos ¿verdad? por eso es que cuando uno dice que cuando está tenso es como que tiene el gorila aquí encima pero lo interesante es que cuando uno siente la tensión es como un estado que uno sabe que es temporal ¿verdad? no es como cuando uno habla de obstáculos, que estaba pensando que es un, un tema que acabo de tratar la semana pasada, pero con tensión es un estado que uno sabe que va a pasar, y además uno sabe que si lo mantiene por mucho tiempo, rápidamente <risa> se le, o sea con, solo ir pensando las emociones y un ratito ya me salieron con lo físico ¿verdad? que ya es así, normalmente empieza la tensión se acumula, se acumula y no duran ni no sé cuánto una mañana de estar bien tensas o un día de estar súper tensos y empiezan todas las citis o las migrañas o, o empiezan hasta el tortículo ¿verdad? se expresan de muchas diferentes formas incluso hay esta enfermedad que se cae el pelo por pedacitos, alopecia por muchísimo estrés, eh, sueños perturbados eh, etcétera, etcétera entonces eh, Vamos a hacer una experiencia, si a ustedes les parece, y aprovechar que hay bastante espacio hoy... ...que menos sillas ocupadas se van a poner de pie. Y si están en internet, van a hacerlo en sus casas también. Y ahorita me levanto. Entonces, ustedes sientan, digamos, ahorita... ...no, pero imagínense que están en ese espacio de tensión... <ríe> ...con todo ese paquete de emociones que acaban de mencionar. El enojo, la ira, así como en un lugar donde los músculos se les hizo así, como ese nudo, y van a caminar sintiendo esa tensión alrededor de este, de este salón. ¿Cómo caminan ustedes? ¿Y cómo está su cara cuando está tensa? ¿Ustedes han visto el espejo? ¡Exacto! Yo no, se ¡uy! Pues, la, la cara así, a ver, caminen, ¿cómo se sentiría? ¿Y qué música pondrían para ese, ese estado? De, de miedo, <risa> pero todos, hasta el helio camine tenso no, no, no es, sí, no, no, no es, es ok, pero no es es como caminarían si estuvieran tensos exacto, así hasta que tienen tortícolis, ¿Cómo caminan con tortícolis así, y si se encuentran con alguien, ¿Cómo lo saludan cuando están re tensos quieren verlo, nada no, más lo ignoran porque ¿qué parece saludar <risa> ahora, cada vez imagínense que con cada paso que ustedes dan están aumentando esa tensión Está, está aumentándose y cada paso es una tensión más que se les pone en los hombros en el corazón y en todas partes ok me dicen hasta que ya no aguanten esa tensión ya parece que no, no se puede sentar todavía no, no, no ok ahora después de toda esta tensión van a tomar un minuto y paren donde estén que, pero de pie, ahora sí, todos los que están sentados de pie este es un ejercicio de pie, Lelio <risa> entonces, <risa> ahora que están ahí, quiero que cierren los ojos y sientan que están recibiendo esa, una ducha tranquila, pacífica así que están en esa ducha tibiecita, rica que le cae directo a los hombros y que eso le cae en la mente y empieza a limpiar todo ese montón de emociones negativas todo ese enojo y poco a poco se va limpiando la tensión del corazón y que como que el tiempo se detuvo y justo les dio ese instante para estar tranquilos relajados y cada vez más tranquilos y ahí en esa ducha tranquila se van a visualizar en un espacio totalmente pacífico, donde no hay ni una sola fuente de tensión, el lugar más tranquilo de todo el mundo, que está solo para ustedes. Empiecen a sentirse cada vez más serenos, confortables, y el corazón se volvió completamente liviano limpio... suave... tranquilo... y ahora van a abrir los ojos... y cada paso que dan... porque van a volver a caminar... despacito... está liberándose cada vez más de tensiones... cada vez más libres... contentos... cada paso es un paso que es una caricia para la tierra... <ríe> un paso consciente... Un paso tan tranquilo, tan cómodo, pacífico. Si se topan con alguien, ¿ahora qué hacen? En ese estado tan lindo. Exacto, a ver, hágalo, ¿y cuando se topen? Y ahora poco a poco, con cada paso que dan, se van sintiendo más y más livianos, más libres, y van a ir buscando poco a poco su silla tan rico, tan relajado eh, ahora vamos a profundizar en esto porque a mí me gusta que cuando uno empieza a viajar en estos espacios de tranquilidad hacerse un autoanálisis entonces vamos a profundizar en ese estado tranquilo si la música quiere sonar entonces me siento totalmente confortable. Vuelvo a soltar todo lo que tenía encima mío para estar libre. Y respirando profundamente, permito que esa misma suavidad del aire recorra cada rincón de mi ser. Y esa tranquilidad con que duché mi cuerpo poco a poco va alcanzando cada rincón de mi mente mi corazón disfrutando de cada segundo tan cada vez más y más relajada viva en paz como si todo estuviera con esa hermosa luz esa claridad que trae la tranquilidad de estar disfrutando este instante sentir al ser como una energía tan tranquila y pacífica alma que soy como un actor en esta enorme obra de teatro de la humanidad donde todos los días la vida trae escenas nuevas distintas para mí nuevas formas para descubrir mi potencial en ese estado tan tranquilo y estable, como un observador que logra mirar mi historia a lo lejos, como una película donde cada escena se despliega ante mí sin perturbarme donde ya no absorbo nada de lo que veo, son solo imágenes. Y con esa tranquilidad voy a identificar cuáles son mis principales fuentes de tensión en el presente. Actualmente, ¿cuáles son? Esas cosas que activan la tensión en el ser. La logro identificar sin juzgar, sin tomar sufrimiento, solo observándolas. Por lo menos tres fuentes de tensión. Y dentro de estas fuentes, observándome a mí ante ellas, voy a ver qué es lo que causan en mí, por qué es que me generan tensión, cómo reacciono yo ante ellas, que luego, experimento tensión y cuando he logrado entender esto me permito a mí misma soltarlo liberarlo y regresar a esa tranquilidad refrescante y burbujeante poco a poco volver aquí donde está el cuerpo Om ahora eh, ya identificaron que les hace tensión y dentro de eso que identificaron siempre les había generado tensión? ¿O fue que de repente empezaron a sentirse tensos por eso? ¿O ¿Todos los días que ustedes se encuentran ante esa situación, sí? ¿Pero desde la primera vez que se encontraron con eso? <risa> sí, no... Tal vez, un poquito, <risa> hay una variedad de respuestas, pero cada uno va, vamos a ir entendiendo por qué. Entonces, después de este ejercicio, es para ir analizando un poquito cómo, cómo vamos actuando y, y en realidad cómo estamos ahorita. Al final vamos a hacer una, un ejercicio de cómo sacarlo, porque voy a liberarse esa tensión, ¿verdad? Y es muy variado, ¿verdad? Y es muy variado el el tiempo en que estamos en nuestra propia historia y el tiempo que estamos en la historia de todos. Entonces, hay cosas que antes, uno decía como, ay, sí, y ahora es como, ¡Oh! <risa> y que ya empiezan solo, y, y cosas que antes no existían y que ahora existen y que nos pueden generar tensión. Entonces, para empezar, eh, vamos a hablar de dónde empiezan las tensiones. Entonces, ahí, aquí voy a hacer un hincapié en dos cosas. Hay, ¿cuáles creen ustedes que son los des, dos tesoros más preciados que tienen las lo, almas humanas pero que son los menos tomados en cuenta o más desvalorizados? Tesoros de la humanidad un tesoro que todos ustedes tienen acceso Ajá. <ríe> es un poquito más práctico no sé la la alma. el alma, sí pero dentro del alma y la existencia la mente, ¿qué parte de la mente? conciencia, sí. conciencia el intelecto <ríe> los pensamientos y falta uno que uno de dice queda mucho, ah, todavía no y de repente es como, ay verdad, son dos tesoros bien usados hacen maravillas pero ni los tomamos en cuenta ni nos damos cuenta el, el valor que tiene un pensamiento y el valor que tiene un segundo en un segundo se puede implicar demasiadas cosas las cosas pueden cambiar en solo un segundo y depende de uno cuánto lo valore y lo utilice pero cuando están bien usados y bien, eh, por ejemplo, un pensamiento con mucho amor, mucha determinación, muy concentrado, me puede ayudar a mí crear de un solo en un, ¿Cuánto duran ustedes de pasarte un pensamiento a otro? Menos no, ¿Verdad? Menos de un segundo. Así que está más valioso que el tiempo. No, están ahí en competencia. Pero pueden durar menos de un microsegundo en pasar de un pensamiento a otro. Entonces, de pasar de un pensamiento de tensión a un pensamiento amoroso tranquilo, feliz, alegre disfrutable, menos de un microsegundo y si se vuelve así concentrado, solo tienen eso y empiezan a sentirlo del corazón y se vuelve una experiencia no solo les ayuda a ustedes les ayuda a todo el mundo que está alrededor, porque ese pensamiento es capaz de generarle a ustedes una actitud y esa actitud genera como un aroma alrededor de ustedes una atmósfera ¿verdad? Entonces es como que si se acaban de bañar y huelen rico, <risa> se echaron un perfumito, o están en silencio. <risa> Entonces es ese aroma de esa actitud, de ese pensamiento que generó un estado lindo en el ser. Pero ahora ¿qué pasa con nuestros pensamientos? Es lo que más desperdiciamos. ¿Dónde pasa nuestra mente todo el día? pensando cosas que nos hacen sentir bien, que traen eficiencia, cosas que generan un estado libre de tensiones. <risa> Más bien, están ayudándole a alimentar la atención. Y mucho viene que también todos tenemos esta, se han generado nuevos hábitos interesantes con el tiempo y con donde ponemos la mente. Por ejemplo, redes sociales. Usted dice, bueno, tengo aquí unos 15 minutitos, voy a verme unas fotos en Facebook, en Instagram, voy a pasarme por ahí en WhatsApp para ver qué está hablando la gente. Y de repente usted se dio cuenta y pasó una hora y 15 minutos. <ríe> usted tenía 15 minutos, pero se lo gastó una hora extra más. Y ya a usted no le queda suficiente tiempo que tenía para hacer las cosas que en realidad sí tenía que hacer. Usted se dado un recreo a 15 minutos. ¿Verdad? Entonces, después, ¿qué pasa? siente tensión porque uno no utilizó de forma correcta esos tesoros entonces el resultado directo de desperdiciarlos es tensión entonces el resultado directo de aprovecharlos es que hay eficiencia y hay una experiencia de disfrute y gozo en la existencia entonces el paso uno de dónde está la tensión, de dónde se genera es en la mente en realidad todo está en la mente. Y principalmente la atención está ahí, porque si ustedes ven hay momentos de la vida en que hay situaciones que ustedes dicen, ah, sí, claro, es fácil, yo puedo, y este puede, y bueno, tal vez le va a costar más hacerlo, tal vez lo hace un poco más, más despacito que yo, tal vez lo hace diferente como yo lo haría, pero está bien, algo así. <risa> pero en todo el momento está así o no. Ahora dice, pero ¿por qué está durando tanto? ¿Pero cómo se le ocurre hacerlo así? Vea cómo. ¿Pero cómo puso eso ahí? ¿Y qué pasa cuando no está así? ¿Qué pasa aquí? Aquí y aquí, la cara le cambia, empieza a construirse y a aumentar la tensión. Pero todo está aquí en cómo yo estoy pensando. Cuando estoy en un estado tranquilo, tranquilo, veo las cosas diferentes. Y la misma situación me puede generar un estado diferente aquí entonces todo empieza en cómo estoy yo pensando y como nos dimos cuenta ahorita eso cambia en un segundo <risa> entonces, por eso puedo estar de un estado tranquilo a un estado tenso un segundo pero por ella lo contrario también en un segundo puedo brincar a un estado libre. entonces eh, hay una cosa que también es interesante ver la mente es parte inherente del ser pero a veces se siente como que la mente es la que está dirigiéndome, ¿verdad? Me lleva a un lugar y le digo, pero mente, ¿qué está haciendo? Pero mente no me lleva... Y ya la película de miedo con la monja persiguiendo el dinero, eso sí, ¿verdad? Y uno dice, pero mente, ya no no, por favor, y sigue mandando y sigue mandando. Entonces, les voy a preguntar una cosa, ¿la mente es de ustedes o ustedes son de la mente? y siempre se sienten así, o a veces se sienten de mentes, no, de la mente, de la a veces pasa, ¿verdad? no siempre estamos como amos de la mente, pero es interesante si en mi mente, o sea, mente usted es mía y si usted es mía, yo soy su dueña, yo soy su ama y soy su jefa y me va a vencer, cuando uno está de buenas pero lo que pasa con la mente es que la desperdiciamos mucho y como la pasamos así, cuando le damos vuelta o le damos un espacio así como mente, 15 minutos de ver Facebook <risa> 15 minutos de escuchar cualquier cosa o viene alguien y uno, lo que sea que me cuenten ahí, se pasa y hace más bulla en mi mente entonces la mente no solo se queda ahí ella es muy poderosa entonces va a construirle un montón de cosas más, y sí, le trae un montón de bullas y cosas y pensamientos. Y tú dices, y hace. Es como cuando estaban construye, construyendo ese edificio de allá. Y uno decía, bueno, aquí quedó todo limpiecito, ya todo así. Y uno dice, bueno, vamos a tirar un poco y abre la ventana y. Uff, ¡Lo traes! O con el volcán Turrialba va tan lindo echando ceniza eso Entonces uno está bien limpiado todo rechinante y él, hey, venga, la ceniza. Bueno, entonces es parecido cuando uno le da espacio al desperdicio, es como, siempre hay esta imagen, mejor voy a dar otra, menos drástica. Ay, pero solo tengo ese momento hasta como así ahorita. Es como cuando usted está limpiando el desagüe, ¿verdad? Y hay una cosita y usted dice, mira, con aquí ya va saliendo y usted va sacando y va sacando y le va saliendo y le va saliendo y le va saliendo todo. Es así, usted le da un espacio a un hilito de pensamiento desperdicio y la muy bandidamente se le trae ese montón de chunchotes de pensamientos y pensamientos y pensamientos que construyen un enredo mental. Y ese enredo mental después cuesta mucho desenredarlo. Cuando ya se vuelve una emoción, como ustedes están hablando, y una, un sentimiento, por ejemplo, además de tensión, siento enojo, siento miedo, siento ansiedad, siento qué más dijeron frustración, ¿verdad? cuando ya eso se vuelve, la mente empieza a sacar un montón de pensamientos más relacionados con eso entonces como que ya me vuelvo la tensión con patas y no solo tensión, ahora soy el enojo, soy la ansiedad, soy el miedo, soy la tristeza y todo con patas <risa> soy como un monstruo con patas <risa> y por eso la cara a veces uno ni se la reconoce cuando está en ese, en ese estado pero si ustedes se fijan, se va construyendo de poquitos por eso es que a veces uno empieza con niveles de tensión bajos pero uno no le pone aten atención entonces es muy interesante eso, que la tensión es cuando uno no tiene atención hacia uno mismo está demasiado, demasiado, demasiado presente ahí en los detalles allá afuera pero todo empieza aquí ¿verdad? entonces paso uno aquí, paso dos qué es lo que más me genera tensión de allá hay muchas cosas, ¿verdad? pero las situaciones porque las situaciones? ¿cada cuánto cambia la situación? ¿verdad? pues de un segundo a otro también <risa> una cosa que uno ya la ha presentado y de repente en un segundo se cambió y la situación puede ser una cosa maravillosa y enseñaron muchísimas cosas pero ¿por qué me está causando tensión? es cuando uno siente... Eh, o quiere tiene esta falsa noción que todo tiene que estar siempre igual y que todo va a quedarse así pero el mundo la, el, el planeta, todo este plano físico está expuesto al cambio siempre es una ley natural verdad entropía y etcétera entonces pasamos usando energías y cosas y todo el, se va gastando el nivel de energía que uno va teniendo disponible entonces todo cambia siempre entonces es volver a, a fluir con lo que sea que está pasando en vez de que hace uno estancado diciendo, "No, así no puede ser, así no puede ser." Aquí que no, que tiene que ser, porque uno está tratando de controlar lo e incontrolable. Eso genera muchísima tensión. Porque esa es la otra parte de la cosa. Las situaciones puede ser incluso ahorita está haciendo frío. Y no traje suéter. <risa> y ahora qué. Y entonces ya me está dando mucho frío. Y ahora me voy a resfriar. Y si no, bueno, y empiezo a no hacerle más cosas. Y empiezo ya de repente me quedo, como, congelado, tenso y, y, y, y contracturado por, por la tensión que acumuló. A empezar a hacer ejercicios para entrar a calor. <risa> o cualquier situación como. Eh, digamos, si hay cosas que uno puede prepararse al cambio incluso las emergencias naturales los desastres naturales hay todo un protocolo de preparación preparación física, preparación mental preparación de todo incluso en la Cruz Roja si han hecho ustedes, algún hecho el, el curso de primeros auxilios? ¿eh? solo una yo también, pero me dijo que hay que estarlo actualizando y de hecho ya se me olvidó cómo se mandaba una cosas que ella contaba pero así deberíamos ser todos por lo menos tener alguna noción de, de qué hacer cuando pasa algo ¿verdad? en los trabajos sí uno le pone a hacer simulacros pero en la casa uno sabe dónde están los espacios seguros que me acuerdes de los <ríe> sí, que nunca tocar a nadie sin guantes, sí, exacto muy bien, porque pueden contagiarle cosas, a veces cosas de seguridad y digo darle respiración boca a boca si alguien está así, tratar de cubrirse con una bolsa, por lo menos algo así también entonces, reglas mínimas es que no de cosas que no tenía ni idea por ejemplo, ustedes saben cuántos días puede sobrevivir el cuerpo humano sin agua se genera tensión. <risa> La última vez que yo vi fue en un terremoto, pero no me acuerdo días sin agua. 3 no. Miré, miré Ganó cómo cómo cómo sobrevivió. ¿Ves? Estaba, o sea, sobrevivió, pero digamos que ya que cuando le empiezas a afectar el cuerpo son máximo 3 días y ya empieza a, a, a generarse cosas, porque esa persona sobrevivió, pero sí, no, yo, no yo. necesariamente el 100%, <risa> <risa> ya su y sus cosas. ¿sí? No. Pues de hecho que entonces tres días y ya empieza a haber cambios eh, fisiológicos pero, ¿cuánto es el mínimo que ocupa un ser humano promedio por mes de agua? 56 litros mínimo eso lo acabo de averiguar también porque estamos en un proceso de, de cómo prepararse para los desastres naturales entonces, si uno sabe eso, tienen que, ¿cómo estar bien sin generar tensiones? uno se prepara, hay que acumular en sus casas, mínimo por persona 56 litros y ojalá que se abra el recipiente oscuro, cerrado, que no esté en contacto directo con el concreto, porque si no se le pueden pasar químicos, esas cosas que uno aprende en YouTube y en redes. pero es interesante porque es, es, está accesible entonces uno puede estar preparado, y en Costa Rica que tenemos todos los tipos posibles casi excepto las nevadas y, que eran cosas, y granizadas grandes todo lo demás y viene, pero ¿cuánto nos preparamos? y a la hora que pasa? algo ¿qué pasa? el susto, el miedo la cosa y después depender de los demás pero nos podemos preparar y es lo mismo prepararse ante cualquier situación, emocional mental, física y espiritualmente entonces empezar a entender que todo pasa aquí pero también que uno tiene la opción de prepararse sin sí, tensión, poniendo atención, otra vez que eso me encantó, como estar atento a cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, en qué realidad quiero aportar o qué quiero aprender o qué estoy tomando de la situación. Entonces, con eso, uno está muy influenciado. Las, las tensiones creadas por las situaciones. Pueden ser situaciones de personas, situaciones ya de situaciones per se de trabajos, de que me dejó el bus, de que se le ponchó la llanta, de que se cayó y se raspó una rodilla, ¿verdad? Todo tipo de situaciones. Pero todo es como que igual, ¿cómo lo vivo yo? Entonces, ¿cómo me, me influencian los demás con una situación? Por ejemplo, ¿qué tanto desperdicio yo mi tiempo? Que pasó una situación, una elección presidencial, una huelga, una cualquier situación, yo estoy recibiendo demasiadas influencias de todas partes y eso genera también verdad, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su vivencia, cada uno es un mundo pero aquí me llenan un montón de bulla, de todas partes de, de todos bandos y generan tensión ¿verdad? hablando cada uno para su lado y como estaban ¿verdad? De, de, de situaciones políticas fuertes en diferentes países pero también aquí mismo y en la familia, en el barrio en la convivencia y a veces uno mismo, ¿verdad? porque a veces uno cambia mucho de opinión, ¿verdad? algo que uno estaba como tranquilo y de repente ya le no, entonces eh, cómo uno está influenciado por cosas que ni uno mismo pensó, ni uno mismo lo vivió, no ustedes ni sabían, y de repente algo escucharon, y se quedó aquí, empezó a hacer bulla, y se hizo un bum y ya tienen tensión por eso. O alguien les dijo algo de ustedes. Ustedes estaban haciéndolo todo bien, estaban tranquilos, estaban cumpliendo, estaban con sus responsabilidades y empezando a gozar de la vida. Y alguien le dijo, ay, sí que descarada. O algún comentario, cualquiera, cualquiera. Y ya, con ese cosito, usted se lo tomó, se lo creyó y es como que, que alguien le dio una gota de veneno y usted dijo, ay, muchas gracias. Y se la sigue tomando porque cada vez que vuelve a pensar en lo que le dijo esa persona es como que uno se volvió a tomar el veneno. ¿verdad? porque las intenciones de esa persona no eran al 100% las más agradables pero todo depende si yo me lo tomo, o no el veneno ahí está, pero si usted lo agarra a su mente y se lo cree usted se lo tomó y si no usted dice, ay ya sí, muchas gracias con Shanti, <risa> sí, yo también voy a estar pacífica y todo va a pasar ¿verdad? y la gente cuando está pasando por situaciones uno y uno mismo no se ha dado cuenta también cuando uno está muy influenciado muy tenso uno no ve a los demás, y si uno los ve, los ve como estorbos, casi, cuando uno está muy tenso, entonces uno reacciona de formas feas y no agradables ni pacíficas, pero uno no se está dando cuenta, entonces a veces uno recibe influencias externas que las personas ni la están, ni, ni siquiera son conscientes que lo estaban haciendo, pero uno se lo cree, se lo toma, y se lo pone y después se vuelve un resentimiento y la tensión crece y se hace toda una historia de una cosa de alguien que estaba muy tenso entonces también ver qué tanto, o sea en realidad yo tengo el derecho y la potestad de no tomarlo, es veneno no me lo voy a tragar, o es basura ¿verdad? un comentario así una algo que tiene muy, mucha negatividad es como que me están dando comida podrida y dice, tome, cómese lo de almuerzo. <risa> y se lo ponen así <risa> Y dice, no me lo voy a comer, muchas gracias. Y este tampoco debería comérselo. <risa> como cómo, ¿cómo hace uno para estar así, sin influencias, sin bulla? ¿verdad? Entonces, estamos viendo, desmenuzando un poquito dónde está saliendo la atención. Entonces, mente, influencias. Y faltan dos, pero me tengo que apurar porque siempre me quedo. Eh. Eso genera el falso sentido de control, que ese es el otro. Cuando tratamos de controlar situaciones a los demás, controlar el tiempo, a las situaciones a los demás, el, el falso control, la, la noción de que yo tengo que controlar allá afuera. ese es el tercero? Sí, que lo que me está causando tensión está allá. Así que para que yo esté tranquila, para que yo pueda vivir mi vida, para yo poder tener paz, usted se me va a callar ¿no? y usted va a hacer lo que yo digo como le digo en el momento que yo le digo sí, y si no como dicen, va a tabla ¿cómo es que dicen? ¿Verdad? así como si no se aguanta que me no. entonces también uno trata de hacer eso con las situaciones las personas la vida muy cuadradamente poco adaptable ¿y qué pasa? las cosas son controlables no, no. la mayoría no, allá afuera no están expuestos a que pase lo que sea que pase fuera de mi control en realidad no hay nada que yo pueda controlar excepto aquí, aquí y, y esto bueno el cuerpo ni tanto de eso pero si, si yo le pongo así lo puedo controlar pero entonces yo genero ese falso sentido control genero tensión y además genero malas relaciones porque no acepto a los demás como son y no hacer todas esas mi, las cosas que yo puedo aportar, que yo puedo dar lo mejor de mí porque quiero que pasen de cierta forma y solo de cierta forma, o quizás pasaron de una forma una vez y digo que así van a pasar siempre, y si pasan diferentes entonces no deberían pasar, <risa> y uno empieza a hacer ese preguntas que no aportan nada para uno ni para los demás, si uno se pone a veces a decir así como, ay pero ¿por qué hicieron esto?, por ejemplo, hay cosas ambientales que uno sí dice, pero ¿qué están haciendo? <risa> Por más que si le esté haciendo solo la atención, verdad. Si ya sabemos que el planeta lo estamos poniendo los alimentos en, en punto de quiebra y seguimos cortando árboles en San José que necesitan pulmones. Y Uno dice, ¿pero qué están pensando? Pero pensar eso, ¿qué pasa? uno va a controlar a esas personas que están cortando el árbol, ¿verdad? y tienen manos y tienen otras cosas y otros intereses y otras, ¿verdad? y yo preguntándome eso nada más me, me da chicha a mí, me pongo tensa y además no me voy a quedar a calladita, voy a ir a contárselo a todo el mundo, a sacar una foto, la publico en Facebook, y contamino a todo el mundo, todo el mundo enojado y 25 mil comentarios y no sé cuántas veces compartido y ahora, ahora se hace viral lo que dicen, entonces uno al final termina contagiando todo el mundo de tensión ¿verdad? por eso es que me da risa que le dicen viral, pero sí uno mismo dejó contaminarse con preguntas que no aportan por ejemplo cuando dice ay por qué o ay qué <risa> o cómo, qué me está diciendo <risa> usted hizo qué <risa> y todas esas cosas que uno genera así del enojo genera muchísima tensión a mí y además al de otro, porque mi objetivo no es ayudarle a usted que, que la haga diferente, sino ayudarle a usted como yo creo que lo quiere hacer. Entonces, imponerle sobre el otro. ¿Y entonces qué pasa? Presión sobre ambos lados. <risa> una relación cada vez más tensa. Eso que uno siente esa tensión en la mirada, con una persona y otra, así, hasta salen chispas. ¿verdad? y eso se genera por esas preguntas entonces es bonito darse cuenta que a veces uno está muy como el, el, ¿cómo le dicen esto? que en el ciclo uno se queda con el, el disco rayado y uno vuelve a las mismas preguntas y vuelve a las mismas preguntas y uno dice, ay pero qué cansada que estoy ay qué pereza esta vida y entra en un estado como de, de quejumbrismo pero es porque uno se dio cuenta y quedó atrapado en esas preguntas entonces todo lo que pasa le sale de inmediato ¿cómo? ¿qué? ¿por qué? ¿cuándo? ¿quién? ¿dónde? <risa> y ya, se queda ahí y no avanza entonces parte de eso es tratar de controlar lo que no se controla en vez de fluir y observar y ver y la última eh, va muy relacionada también con sentimientos que empiezan a surgir o emociones que empiezan a surgir de la tensión y que generan más tensión que usted ya había mencionado, el miedo, y mucho de eso es cuando yo empiezo a dudar de mi propia capacidad, ahí de inmediato viene la tensión, me pusieron todo este montón de cosas que tengo que hacer, se me enfermó no sé quién, y otra cosa así bien bonita, <risa> y se rompió un tubo, <risa> y tiene que venir a de a porque si no se inunda todo, y se tiene que hacer todo esto hoy entonces te dije, bueno, ¿yo cómo voy a hacer esto? O sea, ¿y quién me va a ayudar? ¿y con quién en contacto? si la vez pasada que contacté a alguien para reparármelo me rompió otro estudo más entonces empiezo también otra vez ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? entonces empieza el miedo y con el miedo, ansiedad la frustración y todas esas cosas un montón bonitas que le, que le alimentan el ser para sentirse totalmente desvalidos <risa> y sin fuerza entonces a veces uno también dudas acerca de ¿hasta dónde puedo yo? o dudas acerca de que si en realidad los demás van a lograr hacer lo que les corresponde a tiempo <risa> verdad y miedos acerca del futuro, acerca del presente acerca de la situación económica, de todo entonces todo, todo, todo me va generando esa reacción y como el miedo es una, una reacción primaria sale así como instintivamente que dicen y con eso entonces se altera todo se altera el pulso, se altera la respiración se altera la, todo, todo y me genera mucha huella pero todo el miedo empezó en un pensamiento o una pregunta ¿verdad? así como, en serio <risa> o la monja <risa> el pizuica cualquier cosa que pero para mí lo que estaba viendo mucho mucho que genera tensión es miedo acerca de si yo voy a lograr o si soy capaz, o de si, si en esta edad, o si a esta condición, ¿verdad? ¿Cómo se va identificando con cosas, de sí. cosas, incluso que estamos hablando en el curso del sábado, que cuando uno a veces pasa pensando muchísimo en cosas que van a pasar en siete años, si uno cree que va a pasar eso, ¿verdad? pero pasa todo el día pensando en eso de que bueno, y la pensión, ¿no? bueno, y la cosa y bueno, y el plan fiscal, y bueno, y entonces todo eso, y como que va acumulando miedos y miedos, y cuando algún miedo encuentra tu miedo, y, y tienen hijos, ¿verdad? entonces después usted tiene toda una familia de miedos que, que le invadieron su corazón entonces cómo ir empezando a, a recoger eso, limpiarlo ¿no? y volver a empoderarse porque el miedo también no es real? Todo pasó aquí. Hay cosas que ni siquiera van a pasar y no han pasado, pero la forma en que yo lo pensé se volvieron reales. Y a veces uno se lo cree tanto que en serio uno siente que pasó y que por eso tiene que actuar así. Entonces, como ya empezamos a conocer de dónde salen, ahora, ¿cómo los quitamos? ¿Cómo los solucionamos? Ah, bueno, ah, me faltó. <ríe> ya sí, para ponerle más color las consecuencias de eh, estar expuestos a tiempos prolongados de tensión ¿qué pasa con una cuerda de guitarra que tiene un sonido maravilloso y cada vez la aprieta más y la aprieta más y todo el tiempo pasa así súper apretada? ¿verdad? por más que sea de metal o bueno de nylon y todo eso tienen hasta cierto punto máximo que aguantan y después ¿qué pasa con nosotros si estamos expuestos así a diario, y vamos comiéndonos el miedo y lo vamos haciendo, ¿verdad? y, y se le reprodujo y ahora ya no solamente tiene los hijos se le hizo hasta los bisnietos <risa> entonces es como una población una comunidad, usted tiene ahí ¿verdad? y no es autosostenible <risa> entonces eh, de eso se genera un hábito yo siento que lo que me sale naturalmente es, es sentirme tensa cualquier cosa pasa y yo ya estoy así y cuando estoy así entonces estoy como, como la, la que en inglés le dicen touch me not, la vilona, cualquier cosa, pues chiquitita pasa y esto ya está así, ¿verdad? Y, y, y se vuelve muy sensible. Entonces cuando estoy muy sensible, estoy muy reactiva. Y entonces, cuando estoy muy reactiva me cuesta ver más allá. Entonces se me hace la visión túnel. Es solo esto y es de esta forma y ya no se puede nada más porque si se puede, es demasiado. Entonces, como que me abrumo de las cosas, pero todo, todo, todo, todo empezó porque me expuse mucho tiempo y me, no me puse a atención, entonces he permitido por largo tiempo alimentar tensión, alimentar tensión. Y la cosa es que con la tensión, como vimos, uno puede estar un ahí, un poquitito, pero de repente se tiene, viene la presión y viene presión, y entonces se tensa otro poquito más y otro poquito más con preguntas, que uno, uno mismo se va alimentando esa presión. Y uno mismo va aumentando la tensión, aumentando la tensión y con eso usted aumenta todo ese montón de emociones que ya habían ustedes aportado al inicio y si está por un largo periodo de tiempo se puede volver un hábito emocional nocivo o sea ataques de pánico y ansiedad y todo empezó por una inocente tensión pero que se permitió uno mismo sin darse cuenta que es que la cosa de aquí es que uno lo hace automático y como todo en este mundo, ahora es todo tan rápido y todo aquí, y todo así, como que, que si no estoy en, en la carrera, entonces no me deja el, el tren de la vida. Entonces, uno lo justifica. Está bien estar un poquito tenso. Es que bajo, bajo presión trabajo mejor, y es que, bueno, y es que tengo que hacer demasiadas cosas, entonces la tensión de ahí. Es parte de la vida. Pero poco a poco dándose esos permisos, sin darse cuenta, sin inconscientemente, empiezo a generar hábitos de tal forma que me descontrolan las emociones, y ese miedo, con toda la comunidad metida en el corazón, o sea, cualquier cosa ya estoy con pánico, depresión, y se vuelve dependiente porque necesita tomar esas sustancias para volver a estar bien, pero si se dan cuenta, todo empezó de permisitos que yo me fui dando emocionales, hasta que, como ya hemos visto parte de la cabeza, el estómago y todo eso, también se puede volver un malestar emocional, químico, mental hasta psicológico entonces no es cualquier cosa Sí. <risa> exacto claro. no es para que genere tensión no es para poner atención no darse ese permiso estar tenso no es un estado original, por eso se dice regresa al estado de relajación es el estado original, estar relajado, estar tranquilo. ¿Verdad? Un bebito no está todo el rato así con con. no tienen. Si usted los toca, a mí me sorprende, son tan suavecitos. Y después de un rato, de una semana y usted se toca aquí y. Puchica. Entonces, ¿cómo volver a ese estado? Entonces, para ya sacar la parte amarillista, ahora sí, ¿cómo y qué? Entonces, eh, paso uno, es volver a entender en realidad, bueno parte de eso es como en mi mente, es que en realidad yo soy soberano de mí mismo, la forma en que opero, la forma en que el alma está estructurado, está balanceada y, y interactúa con el cuerpo, está todas las herramientas para que yo logre percibir lo que sea los olores los sonidos, sonidos los colores, <risa> ya, ya, ya. Eh, sí, <risa> todo lo que está ahí, pero soy yo, así <risa> ah, exacto, yo puedo controlarlo. Por aquí yo vuelo la... <risa> yo aquí percibo, bueno, uno percibe todo eso, pero soy yo la que lo interpreto, soy yo la que estoy procesando esa información. Aquí es el alma entonces soy yo la que puedo, lo que sea que está pasando ahí en realidad tomarlo o no tomarlo y cómo lo voy a tomar, entonces mi mente, mis emociones, lo que sea que pasa afuera, hasta mis propios sentidos físicos, es para que yo logre explorar y dar lo mejor de mí en este maravilloso mundo, entonces tengo que entender que en realidad yo soy un rey y que tengo todo lo que necesito para ser soberano de mí. ¿Y qué significa ser autosoberano? No es democracia, ¿verdad? Es <risa> Exacto. Entonces, cuando sea que yo quiera, yo decido cómo estar. Y todo empieza aquí. Entonces, puedo haber percibido cualquier olor, pero aquí yo no juzgo a nadie, <risa> pero aquí yo mantengo mi estabilidad emocional tranquila, puedo observar que la otra persona está haciendo lo que sea a su velocidad y a su estilo y aquí yo lo acepto, entonces ¿cómo se hace eso? además de volverse soberano, uno necesita poner en práctica lo que nosotros decimos, los poderes espirituales que para nosotros son ocho, se lo voy a decir así en resumen para poder terminar en cinco minutos todo lo que quería decirles <risa> entonces, primero es introspección o introversión, el poder que tenemos todos de estar en medio de lo que sea, pero aquí yo puedo estar hacia adentro les ha pasado que alguien está, hable, que hable y se están aburridos que aquí usted está ahí en la playa o usted está resolviendo lo que tenía que cocinar y su lista de compras y todo bueno, ahora lo hacemos un poquito diferente entonces usted puede estar en un espacio intranquilo que la gente esté tensa, pero aquí usted no lo toma usted aquí está en un estado interior que está conectándose con la paz y está experimentando muchísima luz muchísima libanés Usted lo cree ahí con su mente, aquí adentro. Entonces, se llama el poder de introversión. En vez de estar hacia afuera poniendo atención a todo y tratando de controlar, esa realidad es como que yo todo lo retraigo y aquí es donde sí puedo controlar de la forma positiva, valiosa el pensamiento, generando esa, esa experiencia que uno quiere experimentar, sentirse feliz, sentirse paciente, sentirse sabio. ¿Qué ¿okay? ejemplo? Pleno, feliz, feliz. lombriz. ¿no? Entonces, poder uno. Introspección, ¿eh? después es el que después vamos a. a, a porque ese es el, el método para mí de cómo ir soltando la tensión. Se llama el poder de empaquetar o de poner un punto final. Entonces, ¿qué es eso? Nosotros aquí, aquí, por todos lados andamos miles de maletas del pasado, de emociones, de recuerdos, de vivencias, de traumas, de todo. Andamos cargando eso de años, de años. Es como que yo agarrara una vivencia que tuve hace 25 años y la ando arrastrando ahí hace 25 años y cada vez yo agarro esa maleta y está así, la he arrastrado y una maleta de frutas. ¿no? usted ve eso y ¿verdad? ya no es tan nada agradable y cada vez que la vuelvo a tomar es, me vuelve a generar una, una emoción que no es agradable incluso cosas lindas del pasado cosas que me hicieron sentir bien en el pasado que ya no son reales ya no son parte de mi presente pero yo las sigo cargando que en realidad me están haciendo un peso que no me permiten avanzar a veces hay cosas tan pesadas que me estancan entonces, el poder de empaquetar es como cuando usted está haciendo su mochila para emergencias, para que se prepare físicamente, que tenga que tener sus cositas por si pasa algo, poder salir de la casa y tener lo mínimo para sobrevivir. También lo pueden encontrar en YouTube, especialmente en México, hicieron muy buenas de esas. Ya pasó la pausa comercial. Sí, pero no caben 56 litros, así que me unas botellitas de esos. Entonces, eh con esto de empaquetar entonces es yo escojo ¿qué es lo que no es dispensable para mí en este presente qué es lo que sí es útil y qué es necesario todo lo demás es extra entonces qué estoy pensando qué estoy sintiendo ahora que es extra que es, es desperdicio estoy mal usando mi tesoro del pensamiento entonces pongo un punto final no más y tengo que frenar la mente y el corazón pero la mente es maravillosa y le encanta crear, entonces usted le va a decir no, haga eso y ella no le va a hacer caso, sino que usted tiene que decir, ok de esto nomás, pero ahora vamos a irnos acá, Sí, que quiero sentir ya, tengo que darle comida tengo que darle algo, porque si no se va y se vuelve para esas maletas y se las sigue cargando, entonces es poner un punto final y ahora qué. Sí, el antídoto, el antídoto exacto, entonces lo que me generaba tensión, lo contrario la Atención. Punto 3. Pago de poder 3. El de tolerar. No aguantarse ni reprimirse. Sino que para mí la base del poder de tolerar está en una virtud muy especial que empieza con A. Ese es el 8. No. <ríe> Aceptar si tiene razón. <ríe> Aceptar en base al amor. ¿verdad? donde hay amor las cosas son fáciles, donde hay amor uno acepta, donde hay amor uno uno respeta, uno valora, uno, uno tiene cariño para darle el espacio al otro y para darse el espacio a uno, ¿verdad? tiene que empezar amándose uno primero para poder amar a todo, entonces en base al amor no es seguir aceptando sufrimientos ni que le, le causen daño a uno, si no es que incluso donde tengo que poner el punto final, punto final y continúo, ¿verdad? pero tolerar cuando sí necesito darle esa fuerza a los demás tienen su proceso de aprendizaje y las cosas no siempre van a pasar como yo quiero en el momento que yo quiera <risa> entonces con amor tengo la paciencia con amor acepto, con amor continuo fácil, ¿verdad? <risa> verdad porque es, es hacer algo totalmente diferente a como estamos interpretando el mundo, que se dice que si me dan me palo le doy el triple, ¿verdad? O de ojo por ojo y dientes y costillas y todo, ¿verdad? Entonces, así no se resuelve, la violencia genera más violencia, el enojo genera más enojo, la ira genera más de todo. Entonces, generar desde la paz y desde el amor es lo que yo quiero vivir. Es una vida más armoniosa, una vida linda, una vida alegre entonces desde el amor tercero, cuarto el de, ahora sí, cuando yo acepto y cuando yo ya no estoy en mi visión túnel yo me adapto igual que el agua yo fluyo entonces es el poder de adaptarse entonces viene del amor ya entendí, ya leí el espacio ahora me puedo adaptar ahora puedo verlo de diferentes ángulos esa es la cosa, la visión túnel es que solo hay eso y se volvió una montaña y a veces en realidad es una cosita chiquitica pero como uno anda tan sensible y tan tenso, no quiere saber nada nada y que se haga así ya que se resuelva pero hay que tener paciencia y hay que lograr amoldarse es como, como hacer como, como plasticina a veces hay cosas que yo tengo que, que transformar en mí o, o aceptar de los demás o tal vez no es el momento para las cosas que quiero, en el, la forma que yo quiero, entonces seguir como el agua que se la ponen en, en la botella la ponen en un río, la pone donde sea y se adapta entonces ser agua no mojar a los demás <risa> bueno, entonces pues sigue con eso también el poder de discernir todos, todos los almas humanos tienen esa sabiduría innata hasta los niñitos, a veces, <risa> de que saben eh, qué cosas hacen sufrir y qué cosas sí. Así, si uno se escucha al corazón, uno sabe, pero con atención cuando no hay bulla y no hay esas preguntas necias, un corazón limpio, yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo puedo discernir, mira, si sigo haciendo esto, si me sigo dando permisos de atención, voy a terminar en el psiquiatra, pero <risa> <Mentira. risa> voy a terminar con un ataque. Entonces, si quiero estar bien, no me voy a dar más permisos de esto. Entonces, voy a empezar a hacer pensamientos bonitos. Y cada vez que yo me ponga atención y cuando ya me estoy sintiendo con las palpitaciones y el enojo y las preguntas, punto final, tolerancia, adaptarse, diseñando. Entonces, ese es el quinto, pero paramos. Quinto. El sexto es el que sigue inmediatamente después: es el de juzgar, pero no como juez. Juzgar en el sentido en que yo ya entendí que tengo que hacer y ahora lo pongo en la práctica. Es que el que me doy el veredicto a mí mismo, digamos, me, y la sentencia, pero la sentencia positiva, en que ya sé qué, voy, qué necesito hacer. Ya entendí cuáles eran mis evidencias de que si seguía haciendo algo mal, ahora voy a hacerlo. Porque a veces nos quedamos mucho en el paso de discernir. Y hay una cosa importante ahí, es como de revisarse, porque el Brahma Kumari, si en Raya Yoga, todo es: el mundo cambia si yo cambio y mucho de lo que puedo controlar, todo lo que puedo controlar en realidad soy yo y cuando yo me adapte, cuando yo logre entender, cuando yo logre estar bien y empiece a tener esas experiencias pacíficas, de disfrutar la vida voy a actuar diferente ante la vida y ante los demás y así poco a poco las cosas se van a, a volver a poner en las situaciones positivas y lindas es, es la ley, <risa> cuando uno hace las cosas de forma desinteresada, linda, pacífica todo se va devolviendo igual como que empieza a vibrar en la misma sintonía entonces a veces nos quedamos en el paso de revisarnos y encontrar dónde estaba y ahí es como culparnos y empieza otra cosa que, ¿verdad? que nos genera tensión ¿verdad? y que no nos da lo positivo entonces falta es cambiarlo o dar el paso para hacer lo que yo sí sé que tengo que hacer por ejemplo meditar todos los días 15 minutos mínimo aunque vengan venido por primera vez <risa> entonces ese es el sexto paso hacer ya el, el, el poder de, de sí, de atreverse tener, porque a veces eso requiere un paso de valentía pero lo bonito es saber que cuando yo me atrevo aunque sea un mini pasito cuando yo ya empiezo es como que una maquinaria positiva empieza un engranaje se, se despierta y las cosas empiezan a moverse diferente entonces es como que yo doy el paso y después eso me empuja hasta incluso dicen en India un dicho muy lindo: que uno da el paso de, de coraje y valentía, y Dios le empuja a usted, bueno, le ayuda con 100. Entonces, si es medio pasito, 50, si, somete, si empieza, pero le empuja, le ayuda, le, le empieza a moverse hacia la dirección que usted quiere estar. Y después de eso venía el de afrontar. Ya me atreví, ya empezó a funcionar las cosas, y ya puedo lidiar con las cosas que estaba evadiendo porque mucho de la tensión es que no me siento capaz de resolverlo, porque no le veo solución porque estoy viendo visión túnel, y eso se me volvió una mega montaña, pero en realidad afrontarlo es que sí puedo, si la situación me vino en este instante preciso en mi vida, es porque tengo todas las herramientas, aunque yo no me estoy dando cuenta para resolverlo, o sea, nada es casualidad, o si esa persona vino es porque algo tenía que aprender de ella, Verlo así, siempre como encontrarle la, la otra. Digamos, hay demasiadas facetas de una sola situación. Entonces, no verla solo en el túnel, sino ver el montón de cosas. Entonces, uno es capaz de afrontar lo que sea. ¿Cuántas cosas no ha resuelto el ser humano? Y ustedes mismos. ¿Cuántas cosas no han vivido? Entonces, sí pueden, <risa> lo que sea, hasta un terremoto con su mochila en la vida <risa> En YouTube está. Y el último que sale natural, cuando uno empieza a sentirse mejor, empieza a liberarse de tensiones, naturalmente ayuda, entonces el poder de cooperar, que en India está representado muy lindo con un montón de delitos pequeñitos que levantan la montaña de sufrimiento del mundo, y quitamos el sufrimiento, una persona a la vez. <risa> y cuando cada uno empieza a aportar se necesita una masa crítica de deditos para que se nos aguantemos esa montaña <risa> entonces por empezar a vivir de esa forma entonces darse es permiso y además dejar la actitud de pobrecita o pobrecito, no soy víctima de la vida, a pesar de las situaciones yo merezco y tengo la fuerza para hacerlo entonces es tomarlo el derecho de la vida ¿sí? punto final al pasado